Todo el mundo tiene derecho a, a recuperar su vida. Pasada, ¿verdad? Se ha sido mala vida y ya él estaba tranquilo. Vinieron unos muchachos del agua, un carro, y se lo llevaron de que trabajar para allá en noviembre, terminando noviembre, eh, y el trabajo que tenía era, no sé, si era traficando droga o qué era. Lo tenían de mula. Luego eh, la DNC lo agarró preso. Como el 2 de diciembre cogieron y le pusieron una fianza de 10 mil pesos. Él se le había ido del lado al tipo que lo estaba usando. Y, lo, y se fue para donde otro amigo eh, para los frenitos de Nagua. Yo no sé dónde eso, yo nunca he ido ahí. Y ahí él estaba, pasó diciembre, matando puerto y vendiendo porcastao con con el amigo que le pagó la fianza. Cuando el amigo le pagó la fianza, el día del hecho que lo mataron, salió, fue y le pagó la fianza, fue y lo buscó en un motor. Cuando lo llevó al cuarto donde él vivía, di que ahí lo estaban esperando y lo acribillaron a tiro. Yo pido que se haga justicia. Porque la persona buena, mala, se pagan como la buena. ¿Tú me entiendes?